Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Espadero y un saludo para las noticias de Javier Mesa Bueno, hola Pedro, buenos días. Bueno, cuéntanos, este ninot, eh, a qué falla pertenece y, bueno, qué es lo que podemos ver. Bueno, este ninot pertenece a la falla Castellón-Segorbe, que es la primera vez que planto yo allí. Y toda la falla va sobre la cocina, sobre lo que se está cocinando a nuestras espaldas y es un hilo representativo de, del tema general de la falla. Bueno, ¿qué destacarías de esta falla que realizas? ¿Su color, su forma, la tradición? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que es una, es una falla tradicional, pero siempre, eh, en, inequívocamente, se me van las manos a estilos más, un poquito más modernitos. Entonces, está un poquito a mitad camino. No es ni clásica clásica ni moderna. moderna. Entonces, eh, yo destacaría el colorido que va a tener, en general la falla, y, por supuesto, que en el sitio donde va a estar, pues va a lucir muchísimo porque es un sitio muy importante de Valencia. Exacto. Eh, y un poquito, ¿cómo es, ¿cuál es el lema de la falla? Y un poco so, besarás sobre, me has dicho, la cocina sí. y qué sí, más. Sí, sí, bueno, el título es Se está cocinando y un poquito va a hablar pues, de temas, sobre todo, políticos, tanto a nivel local como regional como, como nacional. Pues muchísimas gracias. Bueno, veo que te acompaña... Sí. Eh, ...la fallera mayor de esta comisión, ¿cómo te llamas? Me llamo María Molina, soy la fallera mayor de Castellón-Segorbe... ...bueno, bueno es Bueno, ¿qué es lo que destacarías? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Y bueno, ¿y cómo estáis ante esta exposición del Ninos? Pues la verdad, lo que más me ha llamado de la, la atención de la falla en sí... ...como ha dicho Pedro, es sobre todo el color que tiene. En el sitio donde está, creo que va a lucir muchísimo... ...y le agradezco muchísimo también... El tamaño que tiene la falla, que es bastante más grande de lo que hemos ido plantando estos años. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Mucha suerte también en esta exposición del lino. Muchas gracias.